Vicente, creo que hemos recuperado la, la comunicación con él. Vicente, perdóname, pero es que ha habido un momento que, que te ibas. Eh, nos habíamos quedado más o menos en que, bueno, pues ya hemos, hemos seguido mientras tanto con el debate. Estos tíos han gobernado 37, 38 años y parece que pasaban por allí y no han hecho absolutamente nada. Y estabas, antes de perder tu sonido, hablando del cambio climático y de las altas temperaturas. Espero que se me escuche bien. Sí que es verdad que tengo una pequeña faringitis, por tanto cambio de No, no, no, pero ahora era un problema técnico. Ahora se te escucha del tirón, perfectamente. Vamos a ver, estaba escuchando vuestro debate, eh, permita que os tute, permitid que os tutee, ¿vale? Y yo iba a ir un poco por ahí, explicando. Primero, todo lo que tenemos que meter en contexto. Vienen unas elecciones, están todos muy, muy nerviosos porque posiblemente se augura un pequeño cambio o un gran cambio de gobierno, también en muchas comunidades autónomas. Pero como siempre, eh, yo soy bastante más experto y hablo de lo que soy bastante más experto en la comunidad valenciana. Yo hablaría de ese ecologismo, de esa dicotomía entre ecologismo y lo que estabais diciendo algunos de, de tus contertulios, de eh, el comer, ¿vale? Porque al final lo que estamos hablando sí, sí. es, ¿producimos comida o somos ecológicos? Yo claro. Tiene una segunda variable muy interesante. Hablamos de ecologismo, es que hay que proteger muchísimo, eh, tú hablas ahora de las tablas de miel, pero yo te hablaría, ¿qué pasa con la albufera de Valencia? Por ejemplo, la... por ejemplo. Es una sí. situación penosa. Ojo, el PSOE, Gobierno Estatal, el señor presidente del Gobierno, hace un año y medio vino y prometió cerca de 500 millones de euros. Es más, en el presupuesto de la Generalitat Valenciana se incluyeron, en el presupuesto del año pasado, 600 millones de euros. ¿Sabes cuánto se ha gastado realmente en recuperar la albufera? Sí. 6 millones de euros. De esos 600, 6. No hemos visto un solo euro de presupuesto estatal, con lo cual es ecologista de boquilla. Cuando le interesa y donde le interesa. Ecologista electoral. Situación, yo os voy a explicar y lo vais a entender muy rápido. Queremos ser lo más ecologistas posibles, lo que dice la Unión Europea. Bueno, pues la albufera de Valencia, las albuferas tienden a colmatarse. Está llena de residuos sólidos que los barrancos han arrastrado durante siglos prácticamente y queda un metro y medio de agua. Lo que hay que hacer es dar albufera. Eso es lo más antinatural del mundo. Pero ojo, si queremos mantener ese humedal para los miles de, de aves que vienen a, a nidificar, tenemos que actuar artificialmente dragándola, limpiándola de esos residuos tóxicos que pueda haber, que los hay de hecho y están constatados de los años 60-70 y habrá que hacerlo. Pero te, los ecologistas te dicen, ch, ¿qué va a hacer usted? Quieto ahí, ¿no? Claro, pero ojo. Eh, podemos buscar qué es lo que a nadie le interesa. Eh, esa dicotomía entre comer y proteger la naturaleza es que podemos hacer las dos cosas, llegar a un equilibrio. El problema es que no interesa. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo que lo vais a entender muy bien. En la Comunidad Valenciana, pero en el resto de España pasa lo mismo. Yo os hablo sobre todo de lo que conozco para que lo extrapoléis. Y creo que lo vais a entender enseguida. ¿Por qué cada incendio se está convirtiendo en un infierno en la Comunidad Valenciana? Primero estamos muy secos, este año ha sido un año muy seco, por eso decía, cambio climático, a verlo, ahí lo Pero claro, el gran problema es cuando hemos sustituido, que es lo que también se está haciendo en otras partes de España, en la comunidad valenciana desde hace ocho años, es notorio, y todo el mundo está poniendo el acento, es había una política forestal, ojo, de aprovechamiento forestal en el cual se talaba un árbol, se plantaba un árbol. Había un aprovechamiento forestal. Hoy en día todos sabemos que no podemos ir a coger una piña para el centro de mesa, al bosque, eh, eh, antes de Navidad, porque nos cae una multa directamente de la Guardia Civil. Entonces, nos hemos vuelto un poco locos. ¿Qué pasa? En la comunidad valenciana hemos pasado de una política de prevención a una política de extinción. Hay empresas que están haciendo negocio, y eso es lo que venía a, a, a eh, introducir yo. Ojo, porque con el cambio climático hay mucha gente que está haciendo un negocio. ¿Hay cambio climático? Sí. ¿Hay que actuar contra él? Por supuesto. Hay gente que está marchando. ...esta situación para hacer un gran climático. Eso es lo que deberíamos empezar a pensar... ...y deberíamos recriminar a nuestros políticos... ...que realmente no están haciendo... ...están utilizando cuando les interesa... ...el tema de Doñana, el tema de las energéticas... ...el tema, muchos temas... ...pero luego cuando realmente tienen que pensar... ...en la agricultura, en la situación económica... ...y decíais vosotros, el plan hidrológico nacional... ...no puede ser, y ahora vengo a reivindicar... ...ese plan hidrológico nacional... Que a Valencia se le haya negado el agua del Ebro y a la vez se hayan extendido miles de hectáreas de secano a regadío en las riberas de, de, de, del Ebro, en la zona de Zaragoza, que ahora no se pueden regar. Entonces, algo estamos haciendo mal. No tenemos una política agraria común. De, y por supuesto, lo que se está haciendo es eliminar esa huerta de Europa que era el sur y sobre todo el sureste español. Y ojo, qué casualidad que tenemos la presidencia en la Unión Europea en el último semestre del año. Y ya se está hablando, eh, porque yo lo vengo preguntando desde hace tiempo a los líderes del soe de que dentro de esa agenda de la Unión Europea lo que quieren introducir es nuevos convenios con países terceros. Ojo, que ya están hablando de eh, convenios para libre mercado con... Suramérica, que esto nos perjudicaría en muchos casos naranjas valencianas, kiwis, plátanos y el rostro que tenemos debajo que nos está enchufando sí. toda la fruta mientras que ayer... Y, Claro, y te, te voy a dejar aquí, Vicente, porque te me vuelves a entrecortar. Y, y bien que lo lamento, a, ayer fue tremendo, y con esto te despido, Vicente. Y los. Me quedan cinco minutos. Pues, Fernando, que quiere rematar algo, y Carlos Paz. Eh, un, un, no, veréis, un, en un lugar de Tailandia, da igual, ¿no? Y entonces iba la reportera de, de una cadena eh, autonómica de televisión y naranjas, limones, además al cambio un precio, bueno, la moneda de Albaz, ¿qué más da, no? A un precio ridículo, irrisorio. O sea, naranjas españolas vendiéndose allí y aquí sabéis de dónde vemos las naranjas y las fresas y otras muchas cosas pues de ahí. y de Egipto y de Egipto también Vicente Belvis, muchísimas gracias por, de, por dedicarnos haciendo, aquí haciendo, haciendo el tonto como siempre a veces en España por culpa de, de, gobiernos, de gobiernos ineptos gracias Vicente y, y nos vemos y nos escuchamos dentro de unos días te envío un abrazo buenas noches